Otro de los contactos eje fundamentales eh, con respecto a ese encuentro de, de cine eh, tiene que ver con los responsables de Cine Minuto porque es la conexión perfecta entre la academia y las artes eh, y la posibilidad de encontrar en un formato de corta duración la potencia de un decir que a uno lo puede llevar y zarandear en tan poco tiempo de un lugar a otro. Así que le voy a dar la bienvenida a un amigo de la casa, Carlos Aldaña, el, bueno, es artista visual, documentalista multimedia, eh, bueno, el Cine Minuto como ya lo hemos dicho y como ya ha pasado por las redes de Claxo porque tuvimos aquí la presentación, bueno, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa de aquí, de México. Carlos, bienvenido a Info Claxo nuevamente, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal Gustavo? Qué gusto volver a saludarte. Pues bienvenidos a México, no solo para ti, sino para todos los compañeros de Claxo, toda Latinoamérica, que está bienvenida en este momento, pero también en el festival está presente. Genial. Así, así, así lo sentimos. Realmente, siempre venir a México es una, una muy linda emoción de, de afecto, eh, bueno, de alimentos, de cultura. digo Realmente es, este, es la posibilidad de estar conectados con, con un mundo muy, pero muy bello y sobre todo con gente que nos recibe de una manera eh, increíble. Y Carlos, eh, hablábamos hace un rato con Abril, tú vas a ser... Eh, otro de los que va a preparar materiales muy fuertes para el, el Festival de Cine en junio de este año. Habíamos hablado un momento, pero siempre hay alguna persona, algún despistado o despistada que dice cine minuto. ¿De qué se trata? Si quieres contarnos. Claro, fíjate que estuvo bien interesante lo que contaba nuestra compañera Abril acerca de Ficunam y hablaba de que hay veces que el acercamiento a un festival le costaba, le daba miedo a ciertos productores, a ciertos artistas, a gente que le gusta el cine. Eh, eh, hemos encontrado... Por ejemplo, en estos vínculos de los festivales, ya sea DOCS FICUNAM, y en este caso el FIC, el Festival Internacional de Cine Minuto, hemos encontrado un lazo para que no solamente no compitamos entre nosotros, sino seamos como una ruta segura para que la gente que quiere contar historias la cuente. El Cine Minuto es un formato este, muy noble porque te permite contar historias con mínimos elementos, pero con mucha creatividad. Es decir, el CineMinuto es una pieza de 60 segundos en donde cuentas absolutamente todo. Por lo que pones pones, este, eh, eh, aprueba toda, toda la creatividad que pueda tener un grupo de personas. El FIC, el Festival Internacional de CineMinuto, tiene la cualidad de que invita, eh, que invita a todos los que puedan Grabar un cine minuto, ya sea con cámaras profesionales, semiprofesionales o teléfonos celulares, lo que invita a que mucha gente se una. Ahora, no solo eso, sino son los mínimos elementos, pero yendo a lo máximo, toda Latinoamérica ha mandado ahora que veía los saludos también que nos enviaban han llegado de ecuador han llegado de perú argentina brasil este de latinoamérica venezuela este nos han llegado cine minutos bien valiosos y hasta españa desde españa nos han llegado incluso vamos a ver uno que nos llegó de, de europa y lo que les quiero decir es que el cine minuto se ha vuelto una narrativa breve muy importante y que está presente en toda en toda nuestra nuestra forma de comunicación y Carlos, en ese sentido yo pensaba esta lógica democrática del cine minuto, ¿no? Digo, porque tú dices, con cualquier tipo de cámara, y ahí es donde potencia lo más interesante de todo, ¿no? Que una buena historia, esa condensación necesaria, eh, a veces no requiere necesariamente los materiales técnicos más complejos, sino una buena historia puede generar un impacto también de, de la misma manera o inclusive más. Eso es. Y justamente, incluso lo decía nuestra compañera Abril, en, esto, en estos festivales nosotros sentimos que es un sensor, que entendemos a la sociedad a partir de lo que dicen con piezas como esta. Entonces... Se abre, se abre una, una gama de posibilidades para la gente que le gusta el cine, que quiere hacer cine, que no sabe cómo acercarse y de repente ve sus piezas, ¿no? En este festival, proyectado además en las salas más importantes del país y ahora que vamos a estar en ficunán va a estar este tal vez ese grupo de amigos que grabaron un Cine Minuto y no se esperaban que lo estuviera viendo tantas personas. La invitación para que se sigan uniendo a este gran movimiento y de que el festival, festival, lo más importante, y tú lo pusiste en buenas palabras, democráticamente hablando, el festival es de todos los que participan y de todos los que quieren contar algo. ¿Quieren ver unos Cine Minutos? Me encantaría, Carlos, y aparte eh, hemos inaugurado, desde el año pasado ya empezamos a, eh, a transmitir los Cine Minutos, eh, porque es la posibilidad de tener una, eh, o sea, películas, eh, enteras <ríe> en, dentro, de, eh, dentro del Infoclaxo. Ya desde la vez pasada también volvimos a pasar y hoy con la presencia de Carlos que nos vas a presentar. Entiendo que son dos, pero el primero, ¿cuál sería, Carlos? Bueno, primero vamos a ver Cumpleaños Feliz. Es un trabajo que nos llega de España, de Marcos Altuve, eh, es una, una anécdota que se cuenta, este, divertido, bastante divertido, bastante bien actuado y vean qué buena producción es. Y de ahí nos vamos a saltar de la ficción a la no ficción. El legado de mis ancestros. Esta, este trabajo es de Bárbara Herrera y es un trabajo documental, muy bien hecho, de eso hablaba. Cuando alguien que quiere contar algo tiene una cámara en sus manos y tiene ese deseo de transmitir, vean lo que logra, porque además la cinematografía de estos 60 segundos está estupenda. Ambos proyectos tienen muy buena producción y han estado expuestos este, este año en el Festival Internacional de Cine Minuto. Si te parece, Carlos, entonces comenzamos con el que viene desde España, eh, volvemos un segundito y vemos el otro. Así que eh, comencemos a ver entonces esto de este Cine Minuto que nos presenta Carlos Aldaña. Perdona. Lo necesitamos para el siguiente. Maravilloso, Carlos. <ríe> Impresionante la potencia. Eh, ahí eh, Guido de Fontán de, de, de producción me decía la mercantilización de la vida, yo pensaba bueno en esas cosas efímeras de lo que significa algunas cosas, también de estas, no sé, relaciones líquidas o situaciones de las cuales eh, las relaciones reales no parecen tener sentido y casi como que todo se puede comprar, ¿no? Increíble, como en un minuto se puede condensar alguna de esas ideas. Exactamente. Apenas han corrido tres o cuatro segundos de la historia y tú ya sabes en dónde están, qué están haciendo, quiénes son, de qué se trata, ¿no? Hasta, y nos da tiempo, además, para darle un giro a la historia. No, por eso es, es, es muy potente. Ahí, ahí vemos entonces, claro, un, un hombre que directamente contrata el servicio de de la celebración y de la amistad. ¿no? Digo Y algo que parece acá insólito el punto del ridículo nos permite hablar de tantas cosas ¿no? que se intenta comprar. Pensaba que uno podría eh, relacionar esto con los intentos de compra de todo. La felicidad, una pastilla que te promete que vas a estar feliz, la otra que vas a poder dormir bien, la otra que no te vas a deprimir. Digo, eh, En otros términos, ¿cuántas cosas podría uno pensar con esta lógica? Carlos, vamos al segundo. Este es más en lógica documental, nos decías. Así es. Este proyecto llegó de Villahermosa, Tabasco. Es un eh, cineminuto documental. La directora se llama Bárbara Herrera León. Y, este, y es un trabajo que yo digo cinematográficamente, el manejo de la cámara, el manejo de la narrativa, me gusta, me gusta mucho. Juzguen ustedes. Sí. Vamos a verlo. Lo que crees que es verdadero se ha modificado. El espíritu, la mente y el cuerpo evolucionan. Somos vestigios llenos de memorias y deseos encerrados en cuerpo y carne. El tiempo es una reflexión de cómo percibimos el cambio. La vida misma es efímera. Los siglos pasan y pasan. Entonces, ¿qué es permanente? Generar y atesorar más recuerdos. Concretar y continuar reconstruyendo la memoria. Fortalecer el espíritu. Escuchar el alma con atención. ¿Qué es el tiempo para ti? ¿Qué es el tiempo para ti?, eh, plantea el, el final de, de este Cine Minuto documental. Yo pensaba ahí, Carlos, eh, la potencia de hablar de las enseñanzas que inclusive pueden dejar algunas este, comunidades ancestrales, pero también pensar en la di dinámica del tiempo en tiempos de pandemia, donde nos ha cambiado la variable de la cotidianidad, donde lamentablemente el drama de los fallecimientos también nos ha planteado la temporalidad y también el no poder verse a veces cara a cara, digo, qué, qué tremendo, ¿no? Porque pensaba, este, ¿cuándo fue hecho este corto, este Cine Minuto? Este se presentó en el 2021, es decir, es del décimo festival, justo con el pretexto de hablar del tiempo. Ambos hablan del tiempo. Es eh, pretexto, como le decimos, es la idea... De, de reflexionar en torno a un tema, y en este caso pusimos el tiempo, ¿no? Y ahí están los dos resultados en ambos. Pero, pero además de lo que comentabas, en una, en una parte tienes la tecnología como algo que pareciera que está afectando nuestra vida, y en el otro tenemos a la tecnología tratando de preservar, ¿no? Estas costumbres y esta cultura y, y tratar de exponerlo, de, de ir más allá, ¿no? Es, es maravilloso, Carlos, lo, lo que comentas y realmente es, es tremendamente potente. Yo no dejo de impresionarme cada vez que veo un cine Minuto de, de cómo en tan poco tiempo uno puede tener una, una cierta lógica de revelación y revelación no con respecto a lo conclusivo, sino revelación con respecto a los espacios que se abren, a las, a las nuevas incertidumbres, a las nuevas ideas. Así que genial, Carlos. Eh, agradeciéndote enormemente, digo, esto eh, por lo menos... Contigo o sin tigo en el aire, pero vamos a presentar sin Minuto todos los Infoclaxo. ¿eh? Excelente, pues bienvenidos. Debo decirte que ya tenemos, ya rebasamos los mil Minutos. Eh, tenemos una locura, estamos armando la minuteca porque tenemos que hacer, eh, tenemos que exhibir todo lo más que podamos. Nos vamos a ver. Nos vamos sí. a ver, ya que estamos por acá. Sí, me, me encantaría que nos podamos cruzar ya fuera del aire, personalmente, aunque sea en un desayuno, para poder vernos y para poder hablar unos minutos, pero con lo que ya es un compromiso, Carlos, y sé que ya seleccionar Cine Minutos y que ellos se proyecten también en el Festival de Cine de Claxo 2022, allí en junio, ¿no? Claro que sí, estamos también trabajando en eso, la verdad que estamos muy emocionados, y por ahí la propuesta de que en, el, en los eventos de Claxo vamos a lanzar la convocatoria de este año. Es decir, cuál va a ser el tema de que, que, para que vayan preparando sus producciones y vamos a estar en contacto porque realmente esta unión de la universidad, de la UAM, de la UNAM y Claxo ha sido formidable.